Nada, agradecerle a ustedes siempre el apoyo en este evento. Hoy estamos destruyendo 48 máquinas taragamonedas y para que la población entienda el daño que esto está causando. De eso se han depositado ya una cantidad que sobrepasa los 200 mil pesos. Ya ustedes ven el negocio que esto representa. Eh, para ciertos colmaderos, billares y otros negocios que se están dedicando a la instalación de manera ilegal de esta máquina. Y nosotros, como siempre, estamos procediendo a, a la destrucción de la misma, a los fines de preservar por lo menos la integridad de los más jóvenes, que son los que se dedican a iniciarse. En el juego de azar. ¿Tenía dinero fiscal estas máquinas? Eso es lo que hemos ¿Qué, dicho. qué que, cantidad? Que sobrepasa los 200 mil pesos. ¿Hacia dónde irá ese dinero fiscal? A la a Procuraduría General de la República. Estamos aquí desmantelando eh, varios de tragamonedas que fueron ocupados entre la Policía Nacional y el Ministerio Público en eh, colmadones y billares donde niños eh, menores de edad y adolescentes y adultos le hacen, hacen mal uso de esos tipos de dispositivos, por lo que le enviamos un mensaje a los propietarios de colmados y billares que continúen esa práctica, ya que esos niños que son enviados por sus padres y su madre a comprar eh, alguna cosa en los colmados, lo que hacen es que gastan el dinero en lo tragamonedas.